y un ferviente defensor de estar en un proceso de renovación y formación continua a lo largo de toda nuestra vida profesional. En 10 años puede que el mercado laboral ni lo reconozcamos en cuanto que llega la inteligencia artificial, la automatización de procesos, los robots. Son tantas las tecnologías que llegan con la Cuarta Revolución Industrial que deberíamos de estar eh, siempre atentos de cuáles van a ser los puestos mejor pagados o cuáles van a ser los puestos que van a desaparecer. Yo mismo eh, empecé como informático loco montando las primeras partes de, de informáticos hace ya bastantes años, luego me convertí en webmaster, cuando gané dinero me, eh, me convertí en business angel, eh, y también eh, hice mis pinitos como, mi em como emprendedor. Al cabo del tiempo descubrí que me encantaba dar clases y dar conferencias y hablar en público y también me convertí en agente conector entre profesionales. Hoy día mantengo un club de negocio y de debates y al mismo tiempo también doy múltiples clases porque al fin y al cabo el público enseñar me apasiona. Pero no me voy a quedar ahí, sino que el día de mañana ya estoy preparándome para los próximos saltos profesionales que vaya a dar. También hay que tener en cuenta que esa formación continua la empresa debería de responsabilizarse, eh, facilitando no solo el coste de esa formación, sino que también se realizara en o en tiempo laboral, o sea, que la propia formación cuente como eh, horas trabajadas en la empresa. Pero eh, al trabajador también, aparte de estar incentivándolo con formación eh, constante y gratuita, también tendríamos que ofrecerle horarios eh, flexibles, un buen ambiente laboral y posibilidades de crecimiento. Entonces, eh, todos esos factores debería de permitir a las empresas retener talento y al mismo tiempo el profesional se debe plantear de eh, activar en todo momento esa formación continua para reciclarse, aprender, mejorar y saltar a la próxima profesión, a la, a la próxima eh, puesto laboral que mejor nos pueda ir eh, de una forma constante a lo largo de toda nuestra vida laboral. ¿Qué podemos cambiar 10 veces a lo largo de nuestra vida profesional? preparémonos para ello. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima. Saludos.